inicio el espacio del día de hoy haciéndome eco de la situación que se vivió en la mañana del día de hoy en la Cámara de Diputados, aquel proyecto de reducción de aranceles a tasa cero que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, un proyecto que ha sido comentado, diferentes sectores se han pronunciado en este sentido, la ARD, la Asociación de Productores, la Junta Agroempresarial y demás se han estado pronunciando en base a este proyecto y lo que esto pudiera significar para la producción nacional ahora. En el día de hoy se dio un acontecimiento en la Cámara de Diputados que tenemos que tomar en cuenta y especialmente el Partido Revolucionario Moderno, de mano de lo que es el gobierno. Precisamente la oposición se retiró del hemiciclo en el día de hoy tras la aprobación del proyecto de ley que elimina los aranceles en producto de la canasta familiar diputados del PLD, del PRD, de Alianza País, la fuerza del pueblo, hoy hicieron causa común y se retiraron del hemiciclo. No solamente que se han retirado, han establecido allí que este, la aprobación de este proyecto no se llevó a cabo de manera correcta. Precisamente, la mayoría de los diputados opositores que conforman la Cámara de Diputados reclamaron al presidente de ese organismo legislativo, Alfredo Pacheco, la imposición de un modelo de votación aparentemente errado para aprobar lo que es el proyecto de ley que graba con tasa cero en aranceles a varios alimentos de lo que constituyen parte de la canasta familiar. señores. Los diputados del Partido de Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano, Alianza País y la Fuerza del Pueblo hicieron causa común y se retiraron del hemiciclo luego de que supuestamente Pacheco no le permitió hacer una consulta sobre todo el modelo de votación que se llevó a cabo. Me detengo aquí. ¿Por qué estoy citando esto? Cuando la oposición decide ponerse de acuerdo en un tema debe llamar a la atención al Partido Oficialista. Para nadie es un secreto que usted no ha visto comulgando juntos el caso del PLD y la Fuerza del Pueblo. El caso de Alianza País, que ustedes saben que en su momento tenía, tenía otras posiciones diferentes a la del PLD, y en estos momentos decidieron en el día de hoy hacer causa común. Yo sé que el presidente... Siempre muy receptivo en los temas que la sociedad suele expresar algún tipo de descontento. La Asociación de industria, la Junta Agroempresarial, expresaron su oposición a este proyecto. Ahora, ver ustedes que legisladores de la oposición deciden ponerse de acuerdo, debe llamar a la atención. Atención, presidente, atención, en este caso, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, debe prestar atención a que en estos momentos la oposición decidan hacer causa común por cualquier proyecto, no solamente por este, cualquier proyecto que decidan ponerse de acuerdo, porque esto puede dar muestra de algún tipo de fortaleza de la oposición, en este caso en el hemiciclo. Y esto yo sé que al gobierno no le favorece, por lo que pudiera esto representar, ante cualquier otro proyecto que pudieran llegar de mano del Poder Ejecutivo y que sean conocidos en la Cámara de Diputados. Quiero citar este precisamente, según Gustavo Sánchez, el vocero del, de la bancada del PLD, informó que el proyecto establece que se trata como una ley orgánica y por lo tanto el modelo de votación corresponde a uno donde las dos terceras partes deben estar a favor. Se establece exactamente en el informe, que el proyecto de ley orgánica y había una dicotomía, porque en la pizarra decía que era por mayoría simple. Ante el estado de confusión, si, si era una ley orgánica que requiere la dos terceras partes, o si era, como decía la pizarra, la mayoría simple. Nosotros reclamamos que en esa, mire, que no se diera participación. Pero, óyame, no nos otorgaron la palabra. Así manifestó el vocero del PLD. Reitero, en el día de hoy la oposición en la Cámara Baja decidió hacer causa común en contra de este proyecto de la eliminación de los aranceles, algunos productos de la canasta familiar o elementos de la canasta familiar. Atención a esto al presidente y al PRM.